Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Los seres que te causan terror De te ojos amarillos por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin duda